Pues ha salido en todos los medios de comunicación, y es que en el día de hoy, ya en horas de la tarde, a Solo informó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que el país estará recibiendo. 2 millones de vacunas desde nuestro hermano país de China, quien ha sido nuestra salvación en este tiempo de COVID-19. Así que reiterar que en la tarde de hoy estará arribando el país, estarán arribando dos aviones, eso de las tres y pico de la tarde y cuatro y pico de la tarde, ya eh, trayendo dos millones de vacunas desde China para continuar con este programa de vacunación que inició ya hace unos meses en la República Dominicana y que de seguir así esa fluidez eh, de vacunas, pues yo creo que estaremos logrando, o las autoridades estarán logrando la, eh, la, lo que se ha propuesto de que a mediados de año pues ya esté una, un porcentaje bastante significativo eh, con la vacuna puesta eh, Así que qué bueno que las autoridades, el gobierno dominicano, pues siga dando los pasos eh, precisos, ¿verdad? Y eh, firme para que continúen llegando las vacunas a la República Dominicana y de China, que ha sido, reitero, nuestro país eh, salvador en esta situación. Porque eh, mañana estaremos hablando de esto, eh, a juzgar por la, las, las los contratos verbales, vamos a decir así, que hiciera el país con otros, otras compañías que han estado fabricando las vacunas, pues de esa no hemos recibido ninguna. Más Sin embargo, China ha sido nuestro país salvador en medio de esta eh, situación. Miren, mañana eh, que contaremos con la presencia de nuestro compañero Ramón Antigua, pues estaremos nosotros hablando sobre eh, la situación eh, de la reforma. O vamos a seguir profundizando en este sentido porque el director de la policía, el mayor general Eduard Sánchez, fue abordado con respecto a las auditorías a oficiales que no pueden justificar la fortuna que poseen. Es un tema interesante y muy, eh, muy delicado porque si en este país se comienza a investigar y a, y a auditar a todos los generales y a todos los que han sido directores o jefes de policía en la República Dominicana y que no pueden de alguna manera justificar la fortuna que poseen, porque no es verdad que con los pocos ingresos que históricamente han recibido por concepto de sueldo, ¿verdad? Eh, la policía en la República Dominicana pudiera justificar lo que todo el mundo conoce y es a viva voz la fortuna que poseen. Así que mañana estaremos profundizando un poquito con nuestro compañero eh, Ramón Antigua sobre esta situación y otros temas de interés para todo nuestro público. Así que hemos llegado al final de este contacto diario. Agradecer como siempre a la parte ejecutiva que, que como siempre dando toda la, la, la oportunidad para que nosotros eh, y la facilidad para mantener informado toda la región nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del Grupo Telenor. A la parte técnica José Paulino, a Melvin, allí en el Máster, Mr. Edward y a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarle que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este Grupo Telenor.